Saludos, buenas tardes, Gregory Reyes te habla. Adelante hermano. Mira, lo que pasa es que nosotros los fanáticos no queremos entender que el juego de pelota es como si fuera un juego de ajedrez. Eh, aquí hay dos equipos que tienen una similitud increíble, en cuanto a los jugadores se refiere. Pero, si tú no haces un movimiento que te, que te protege en el momento, el fanático va a estar eh, siempre en contra. El que haga el mejor movimiento ahora mismo es el que va a ganar. El movimiento de vuelta Arriba anoche no lo favoreció por el error que cometió, lamentablemente. ¿Ahora quiere ponerlo como que está malo? No, vuelta Arriba está haciendo su trabajo también, señores. No podemos eh, tratar de a los jugadores como que son malos porque no salió la cosa como uno quería en el momento. Gracias, buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, hermano. Totalmente de acuerdo con su comentario. Imagínense, los fanáticos, es así el asunto. Incluso nunca se podrán... Eh, nunca se podrán eh, ¿Cómo se dice? Complacer a todos Porque siempre hay uno que quiere a fulano Otro que quiere a fulano Eso es algo imposible Y de eso nosotros estamos totalmente claros Señores Se pierde ese partido con Ya ustedes conocen la historia Y antes Caemos debajo 0-1 en la serie final Crédito para el equipo de las estrellas Que luego del palo de Sirien en el noveno logran sacar ese partido en su casa, ya decíamos la importancia que tiene, la importancia abismal, el hecho de usted comenzar ganando y hacerlo en casa, en este caso como las estrellas orientales lo han hecho, claro está, eso Edwin, no te me asustes, que eso no quiere decir absolutamente nada, un dato interesante y es que gigantes, de las seis finales que hemos estado, hemos picado delante en dos de ellas, frente a Leones y frente al equipo de águilas el año pasado, y no hemos ganado ninguna de las dos, o sea, no nos da una garantía. Apenas un primer partido veo mucha gente en las redes ya comenzando a tirar la toalla, de desmontarse del barco. Sí, porque eso pasa. Hay muchos fanáticos que comienzan a desesperarse. Y no es para menos, ¿verdad? La tensión crece en una serie final, un 7-4. Todos los juegos son de presión. Pero apenas es el primer partido. El campeonato que ganó Gigantes en el año 2014-2015, precisamente a estrellas. Iniciamos 0-2 en esa serie. Claro está, era más larga, era un 9-5 en aquel entonces. Pero luego de ese 0-2, Gigantes gana los cuatro partidos seguidos. Imagínense usted, si hubiera sido un 7-4, se acaba ahí automáticamente. O sea, que tranquilo con eso que los Gigantes dio mediante en el día de hoy. Vamos a salir al terreno de juego a tratar de empatar la serie hoy con un gran lanzador, como es en el caso de Tyler Alexander, el zurdo, que ha sido para mí el mejor lanzador abridor de los Gigantes durante toda la temporada. Va a salir ya el terreno de juego hoy, luego de haberse recuperado de un virus que lo estaba afectando su salud. Y en el día de hoy tratar verdad, de empatar esas series, si Dios Todopoderoso lo permite. Vamos entonces, señor director, a aprovechar y vamos a hacer la pausa, si no tenemos más llamadas. Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos vamos a hablar más de ese partido de anoche y también del partido de hoy aquí en el Julián Javier. Pero antes, nos informa aquí producción que tenemos una llamada, vamos a aprovechar para darle las muy buenas tardes. Adelante hermano. Buenas, buenas, hermano. Adelante, para mí un placer escucharte. Y para mí también, bendiciones para usted y para el programa de Junior y usted. Amén, hermano, Hace igual. Una, muy buena pareja. Y hermano, hay muchos ahí que están llamando para que los loteros. Los perros no se critican, porque esos son profesionales. Que no puede decir, no, que no metan a fulano que son un productivo. Los que hay, que se todo por ahí, todo. Lo único que yo me hago. Un movimiento ahí, de... de Osuna, o lo bajan en debate, y no con los. Sí. Amén, amén, mi hermano, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Osuna se ha visto metido en un slot, a pesar de que en el último partido de Ron Robin. ...frente a Tigres de Lisey... ...conectó doble, impulsó carrera... ...ayer no puede producir a la hora buena... ...en ese noveno episodio... ...cuando Hanser conecta el infield hit ...y llega a tercera por error en tiro... ...y no se puede concretizar la, la, la segunda carrera de ventaja... ...que en ese momento hubiera sido la carrera de la victoria... ...para el equipo de los gigantes del Cibao... ...pero ya eso pasó... ...ya eso pasó... ...vamos a enfocarnos en el partido de hoy... ...hoy Dios mediante regresamos a las 7 de la noche... ...jugamos en casa... Un escenario que ha sido muy difícil para los contrarios. Claro está, eso no puede confiarnos a nosotros. Pero hoy con Tyler Alexander en el box nos da un poquito más de tranquilidad y Dios mediante ir por la victoria de esta noche.